Vamos la señal de nuestra unidad de móvil, Jerry Fernández, en eh, la audiencia que tenía en esta jornada, pues se pedía libertad pura y simple. que es eh, positiva la respuesta? Eh, tenemos a continuación eh, justamente eh, la información desde nuestra unidad móvil. Adelante, Andrea Taboada. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Justamente ya con esta alegría, la familia completa, ya con esta libertad para el doctor Jerry Fernández, con quien nos encontramos en este momento. Doctor, una felicidad inmensa el día de hoy. Sí, gracias a Dios se ha concretado, se ha dado lo que tanto, tanto estábamos pidiendo, tanto hemos deseado, al menos mi persona, con mi familia, el de obtener esta ansiada libertad después de cuatro años, de cuatro años de encierro injusto, de cuatro años de penurias, de haber simplemente mirado cuatro muros una libertad que añoraba desde hace mucho tiempo. Se, está, se me ha reinstaurado esta, este derecho, este derecho que tenemos todos, y también, gracias a Dios también, el derecho a trabajar con el trabajo, demostrando, demostrando así a la justicia, esta justicia indolente hace tiempo atrás que me decían Jerry Fernández ¿quién es? es un peligro para la sociedad Jerry Fernández debería de estar preso ahora se está viendo y se está demostrando con el tiempo que Jerry Fernández no es tal lo que decían ellos, que yo soy inocente, que tantas veces yo he, he dicho, he hablado he gritado a los cuatro vientos hasta, hasta quedar yo creo mudo porque cuando me metí al penal me han amordazado He estado gritando todo ese tiempo que era inocente y ahora se está dando. Ahora del trabajo lo mismo, con mi trabajo voy a demostrar que Jerry Fernández no había sido así como decían en la Fiscalía, que era un peligro para la sociedad, sino más bien una persona útil a la sociedad. Jerry Fernández va a seguir estudiando para ser útiles a ustedes, señores de la población, a ustedes, sociedad. ¿Por qué? Porque yo quiero estudiar para servirles a ustedes, superarme, para hacer crecer a nuestra Bolivia querida. Bueno, lo que se está buscando es la absolución, ¿eh, doctor? Así es, así es, buscar la absolución, ese es el siguiente paso, es la siguiente meta y es la más importante, buscar la absolución, de que se voltee, que se que esa sentencia absolut, esa sentencia de 20 años que me han querido imponer, y es peor todavía, la exfiscal Susana Boya me ha querido imponer.